Saludos, soy Israel Bangera en esta hora les voy a mostrar cómo hacer para crear un documento web que si por ejemplo nosotros queremos que dar clic y nos manda a un lugar determinado, un lugar específico darle clic en el archivo nos mande directamente a donde nosotros querramos en mi caso lo puse que me mandara directamente a mi canal de YouTube y miren que funciona entonces eh, damos clic en las propiedades y miren que aquí dice documento web y aquí ustedes pueden pegar la url que quieran eh, pero entonces vamos a hacerlo desde cero como se si estudia este archivo no obstante ustedes pueden cambiar esta url y ponerla ponerle otro sitio web en el único sitio entonces vamos a hacerlo de nuevo lo único que vamos a hacer es lo siguiente supongamos que esta vez quiero que me lleve a... que me lleve a a un video de youtube, un video determinado que yo tenga en youtube a ponerlo a que me lleve a un, un vídeo que yo haya subido recientemente vamos a ponerlo a que me lleve directamente a este tutorial entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a, a copiar la url está aquí copiar y una vez que la hayamos copiado podemos cerrar este conveniente damos clic derecho donde sea que lo queramos poner el acceso el, el acceso a la, a la página bueno nosotros que, vamos, que no tiene. damos clic derecho nuevo acceso eh, nuevo eh, acceso directo y aquí vamos a pegar el link el enlace que hayamos copiado que aquí ya me sale directo lo vamos a ir en siguiente y aquí vamos a poner el nombre que corresponde a mi caso voy a ponerle ir al, al, ir al vídeo Damos clic en finalizar y como pueden ver aquí ya me creó el documento web. Ahora damos clic en propiedad y miren que ya están. Y si yo le doy clic aquí y si le doy clic, doble clic, me lleva directamente al tutorial que le mostré ahora. Como pueden ver ahí ya arrancó el tutorial. Y es este. Ahora había una imagen distinta era porque estábamos en un anuncio, pero miren el título que tenemos es lo mismo, se crea un archivo, un documento web, eso es todo por hoy y espero que me hayan escrito, me pueden escribir yo les pondré que creen un documento web, web.